No sé, habrá algo en mí, o que yo no sé, como nunca he tenido la problema de que me saldé. Pero antes de eso. ¡Uy! ¡Ay, se me está apretando! ¡Excelente, bro! ¡Valió casi! se está quedando como mirá! <risa> Es hermoso, es boludo Es sé que no Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Me hermoso. el hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es no Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es me Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es Me ¿Cómo no estabas filmando algún video Paco en ese momento? Esa ha sido épico tener un video de un momento en que no atacó el... Es como que lo estábamos sí, Fue caótico. Eh, agradecamos que esto pasó antes que traigan la comida, Arriba está a estar la punta pisada ahí. Ay no, Ya no quiero tomar esto, ¿Por qué? Ah, me da ¿En serio? Yo también pienso, Yo pienso tom tomar <risa> mi vino, ¿también? también, pienso que <risa> los pájaros <risa> tiran No, nada que ver, la diáspora de espola enfermedades. Espola. Se meten por la nariz, son dinosaurios. Y después se te tiraron las pulmones de pues deja Dejá de plagar, Tiene un nombre, no se me acuerdo Pero ¿por qué los pollos no van a hacer eso? Si sí, la gente vive aquí con eso. Ah, no, los pollos lo no son. Sácanlo, sacan los pollos. Somos tan citadinos, boludo. No puedo creerle que me no no, no, no, no, no. Excelente, no, dinosaurio. Eso me lo estábamos viendo, boludo. Ay, era como. No, como bro, eso, bro, yo no podía. Yo abrí los ojos, me Digo, me paro para tener las cosas. Y yo no, me paro. Y yo. Facundo, Macundo, por favor, escribe un cuento que se llame Cuando me ataca un dinosaurio. Sería genial, boludo. Muy bueno, muy bueno. Me encanta, en el, me encanta, me en encanta el, el lugar inóspito donde estaba sentado y de repente me diera una, una gallina. <ríe> Excelente. <ríe>